¿Queréis que os enseñe los más bikinis que no me quedaban tan bien? Lo dejaremos para que lo deis, no sé, ¿tiene la cifra de like? 38.000 ¿38. ¿38.000 ¿38. likes. <risa> ¡Hola, familia. Bienvenidos a mi canal por fin Y si no me conoces, aquí tienes mi querido Instagram Bueno para empezar, lo siento porque no hace falta que me digáis nada de mis muñitos Porque sé perfectamente, me miro a la cámara, al espejo, a todo, me los he hecho yo De que tengo uno más grande que el otro, lo sé En segundo lugar, lo siento por haber estado tan desaparecida en el canal Para los que no lo sepáis, nos hemos mudado, ya estamos yo y yo viviendo juntitos solos Y, bueno, con Luna, en una casa y lejos de Barcelona O sea, nos hemos cambiado también de ciudad Entonces, aparte de que se me ha juntado con la mudanza todo En Barcelona estuve por una buena racha, entonces no me permitía mi estado hacer vídeos... Chicos, tal? ¿Vale? Entonces simplemente eso, pediros disculpas Ahora ya estoy incorporada en mi nueva casa En mi nueva vida, en mi nueva ciudad En mi nuevo todo Y bueno, pues ahora que ya estoy adaptada Ya puedo comenzar con la constancia en el canal Y todo eso, porque de verdad que tengo muchísimas ganas Y bueno, sin más dilación Vamos a comenzar con el vídeo Debido a que el año pasado... Os gustó muchísimo el vídeo, es el vídeo más viral de mi canal Este año he decidido colaborar con Shein Para mostraros los bikinis nuevos que tienen este año Shein me mandó 14 bikinis Veréis en este vídeo la mitad Si veo que es súper apoyado me plantearé hacer la otra mitad en otro vídeo Pero de momento voy a hacer la mitad en el vídeo y luego la otra mitad En una historia de destacada los bikinis me tardaron dos semanas Eso ya depende de donde seáis y todo, os tardará más o menos Bien, quiero deciros que tenéis el código LARFRUCTUOSO15 Para un 15% de descuento y para no poneros los enlaces de cada bikini Que voy a enseñar en la descripción Tendréis un link a People Y habrá una colección que se llame Bikinis 2020 Y ahí estará cada foto con su respectivo enlace Para que los tengáis todos, ¿vale? Así será mucho más de y bueno, os preguntaréis por qué él está tan serio Y es porque aparte de que no he puesto su Instagram Es básicamente porque va a hacer pejuez, ¿no? Mi novio reacciona a mis bikinis Y también los puntúa Voy a ser 100% sincero Una cosa es decir si te gusta o no Y otra cosa es prohibir Es distinto Dios Vale, este sería el primer bikini. Puedo apreciar el alto porcentaje de lino. 30% de algodón. Estampado bonito, curioso. Un 6. Porque. ¿Qué es lo que no te gusta? Que no, no me flipa. Un 10 es, es dios 6, normal. Pero vale, este sería el siguiente La verdad, a mí me gusta mucho Para tomar el sol, no sé yo qué decirte Porque quizá se quedaría mucho la marca, ¿vale? Pero bueno, me gusta bastante O sea aquí ya lo ves ¿Ves? No sé Ese si me gusta más Está hace mejor que. ¿No lo he visto? Esto. ¿Y esto? ¿Un cero? No, en plan. Un 3. Tío, lo del. 873. Vale, me conformo. Este se convierte en uno de mis favoritos, la verdad. Y sí, soy consciente de que me queda aquí. Bueno, por detrás es así. Mola, porque no tiene remanches este, raros. Ya, pero esto para tomar el sol no lo recomiendo. Yo esto, pues. Oh, ya joder. Mami no me digas que no se va a lluviar de Mami, suena si te va a volver a no puta tío Vale este sería el siguiente Este para mi gusto Y para como yo suelo ponerme los bikinis Lo veo como más atrevido Esto si tuviese muchas te daría mejor Pero no es el caso porque tampoco me las puedo colocar Porque si no se me verían los pezones Entonces, nada, aquí no se puede falsear nada Y ya está, y así sería, ¿vale? Así que 3, 2, 1... Ya, es que esto es para, bueno, o sea, esto que en realidad es como un falsete, ¿sabes? Para que te haga mejor pecho. Este sí me suena, ya lo he visto, ¿no? No, imposible. Vale. ¡Tengo un miedo! Porque es que está acostumbrado a verme con estos bikinis. ¡Oh, Por qué te dibujas Un elefante muy elegante La trompa muy larga La trompa gigante Bueno, mientras él escribe la nota, deciros que talla bastante bien Lo que es la parte de abajo con la de arriba Yo llevo la M en todos, creo Si no, pues de la M ya me fijo en que a lo mejor en otro La L tenga la misma medida bueno, vale. ¿En serio? ¿No oh. te gusta? Mamá, no digo yo, Dios, ¡Hasta bikini este sería el siguiente No os voy a engañar, pero él ya lo ha visto Realmente no sé lo que opina, simplemente Lo usamos para hacerme una foto, ni le dije Mira, este es nuevo, ni nada, o sea que creo que ni se empapó Pero bueno, básicamente Sería este, y nada Pues así queda ¿Qué pena que te dice la fotífera? Está súper chulo, tío Ya, Lo que pasa es que me viene súper, o sea, me noto como, ¿sabéis? Como comprimida, como embutida Bien. A ver <ríe> No me quise, amor No hay 16 Siguiente bikini Siguiente bikini en 3, 2, 1 ¡Tachán! No me voy a mover mucho porque en algo que haga se me va a salir una tata Esta sería la parte de arriba, ¿vale? Y esta sería la parte de abajo, que es muy parecida a la que he dicho que es un bikini atrevido para mi gusto Que habrá gente que use de estos a punta pala, pero yo estoy acostumbrada a usar de tiro alto Entonces los que son así, para mí es como más atrevido, ¿vale? Así que nada, así quedaría En 3, 2, 1 A ver, es que es mi color favorito Se tiene aprobado, se tiene aprobado Se ¿Sí tengo que pezón ¿Qué? No Círate. Venga tío, ese es un dibujo, macho ¿Esa es tu reacción? ¡Wow! No es ¡Wow! A ver 8.99 O sea que de momento lo que más te gustó es el bañador Está tirando al sobresaliente, de hecho es un sobresaliente Así que siguiente bikini ¡Woo! 3, 2, 1 Este sería el siguiente Parte de arriba, creo que me la he puesto al revés Si os fijáis he elegido muchos que son tipo tie-tie Entonces eh, se parecen mucho entre todos He intentado coger un color que aún no haya salido Y la parte de abajo pues es de como los que yo me suelo poner aunque la verdad es que las otras partes que son de cintura no es que me desagraden por lo que he visto hoy, porque hoy me siento mejor conmigo misma y he visto que me quedaban mejor que la primera vez que me los probé y eso que he engordado más Por detrás quedaría así, la verdad es que tapa bastante hay muy poca espalda, pero bueno, en fin, que era el punto Llamativo Y la parte de arriba me la he puesto otra vez, me está apretando un montón porque la parte esta va abajo y aquí está suelta, ¿sabes? Joder, habéis visto que me he metido 15 minutos en cambiar, me he dado tiempo ¡Somos nosotros! No. ¡Está Luna! ¡Ay! <risas> Mirad, ha dibujado a Luna en la ventana. ¿626? Entonces, tanto. Es que tú piensas que, que o sea, puntuar 7 es muy buena nota, ¿eh? Ya. Poner un 7 es muy buena nota <risa> Relax Poner un puto 7 es muy buena nota, te estoy dame diciendo Dame zumo, dame zumo Bueno, pues este bikini yo sé sí que me lo pondría Pero yo le daría 6 y medio 7 le daría yo O sea, no termina de no gustarme Me gusta mucho, la verdad Y el color, el diseño, todo me gusta Este es otro un poco amor-odio, ¿vale? Veréis que es súper bonito para acabar Yo quería acabar con algo bonito Todos son bonitos, sí Pero yo creo que este tiene un toquecillo Un toquecillo Pero bueno, básicamente sería este El amor-odio es porque... Amor, odio, o sea, se clava muchísimo aquí, entonces hace que, que te salga ahí la mollita que no quieres que te salga. Pero bueno, mollitas tenemos todas y todos, así que. Oye, ese está guapo, es totalmente distinto a todos. ¿No que me has enseñado? No bueno, le tira esto, tío. abrir. Porque sea distinto. Uh -huh. Me gusta, este me gusta. A ver, madre mía, de verdad, ¿por qué no? Hace yo tus dibujos ¿Qué pone? ¿Pulmon Crash? Es de la compañía Pulmon Crash Que por cierto Si no nos seguís Es nuestra cuenta eh, Secundaria Va a decir Nuestra cuenta con J Ah, no veo nada Por un 10 Casi 9,60 ¿No? Digamos 9,60 Oye, en esta Nada, nada mal Ahora yo pongo una cosa Eso es una señal de que todos los demás bikinis Chicos estarán en mi Instagram En un destacado de los que se llame bikinis Ahí tendréis cada bikini con su respectivo enlace Y por cierto, cómo no Recordaros que estoy muy activa En esta red social llamada TikTok. La verdad es que después de 6 años por lo menos Me lo empiezo a tomar en serio Ya te lo puedes quitar Y puedes ver lo que es que ya me apito ¡Oh mi amor! Me un montón gracias. O sea, gracias. gracias Gracias por amar un montón Bueno pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis que os enseñe los demás bikinis Que no me quedaban tan bien Lo dejaremos para que le deis, no sé, de una cifra de like 38.000 38.000 likes para hacer la segunda parte Con los bikinis que no me quedaban tan bien Así que bueno, ya está O sea que acabamos ya ¿no? Es un pelo mío aquí